Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de MeliCat. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos al instante. Sin más preámbulos, comencemos. En esta ocasión les compartiré series de la categoría de fantasía en Netflix primera parte. Número 10 Se centra en un suceso que causó estragos en el mundo y provocó la misteriosa aparición de seres híbridos 10 años después, con bebés que nacen mitad humanos y animales, por lo que los humanos les temen y los cazarán, y Gus, que es parte venado y parte niño, junto con Jeopard, se unirá a la aventura por buscar respuestas. Número 9 Nimue, una heroína después de la muerte de su madre, encuentra un compañero inspirado en Arturo, un joven mercenario que junto a ella lucharán por salvar la vida a los suyos. Número 8 se ambienta en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde la enfermera Claire vive una experiencia sorprendente en su viaje a Escocia al visitar un misterioso círculo de piedras antiguas, ya que entra en un trance para despertar lejos de su marido, su época y la vida que ha conocido hasta ahora. Número 7 Sabrina, una joven que está a punto de cumplir 16 años, se debate entre el mundo de la magia de su familia y el mundo real de sus amigos, en donde se enfrentará a sucesos que le acechan a ella y su círculo todo el tiempo, que le harán mejorar sus habilidades mágicas. Número 6 su historia se basa en que Gerald de Rivia, un cazador de monstruos solitario, lucha por encontrar su lugar en un mundo en el que a menudo la gente se muestra más malvada que las bestias. Pero en el camino se encontrará una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto quienes deberán enfrentar las adversidades. Número 5 joven que vive en la moderna Estambul, descubre sus lazos con una antigua orden secreta y decide salvar a la ciudad del enemigo. Número 4 Trata de tres adolescentes, Tyler, Kenzie y Pote, quienes perdieron a su padre en un violento crimen, por lo que se mudarán a la mansión de los Loki, donde descubrirán que la casa encierra muchos misterios, uno de ellos está conectado con el crimen de su padre. Sí, sí. Es Número 3 con tres emocionantes temporadas, esta serie es de las favoritas, en donde la ambientación se desarrolla en un mundo de cazadores de sombras, seres mitad ángeles y mitad humanos que protegen al mundo cazando demonios, en donde la protagonista Clary empieza a adentrarse en este mundo y junto con sus amigos intentarán detener a Valentin Morgan Stern de sus malvados planes. Número 2 esta serie noruega se ambienta en la ciudad ficticia Eda donde los habitantes se enfrentan a un drástico cambio climático y a la contaminación industrial generada por la empresa Hotul, que trae consigo polos derretidos, inviernos cálidos y fuertes lluvias, por lo que todo esto hace pensar a los habitantes que otro Ragnarok se acerca. Número 1 En 2074 tres hermanos luchan por cambiar el destino de Europa, gobernada ahora por diferentes tribus, desde que una catástrofe global fracturara el continente en innumerables microstados enfrentados entre sí. Y bueno hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, si es así no olvides dejar tu like si es la primera vez que llegas a nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para que lleguen los videos al instante. Recuerda que ya tenemos una gran variedad de videos, los cuales sin duda te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por el canal y también síguenos en nuestras redes sociales las cuales se encuentran en la descripción del video. Y no olvides de visitar nuestro sitio web www.melicat.com. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.